Estimados seguidores de día.com.es, Estamos llegando a la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos Y este es el panorama actualmente amigos Hoy 11 de abril del 2021 Donde el pueblo ecuatoriano está en estos momentos en elecciones Eligiendo al nuevo presidente del Ecuador y se ve, amigos, en imágenes ¿no? que existe eh, movimiento, fuerte movimiento vehicular alrededor de los recintos electorales. Estamos por el colegio Eloy Alfaro, donde eh, se ve ¿no? que personas han llegado de distintas maneras. Unos vienen en buseta, otros vienen con sus vehículos particulares, en moto. Y llegan para ejercer el voto, entran, eh, votan y obviamente se retiran, ¿no? Por eso se ve bastante movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Y eh, la vez pasada, pues pues, pues vimos que eh, hubo incluso este mucho tráfico, especialmente en la Bolívar, en la calle Bolívar. Eh, esperemos que no ocurra esta situación nuevamente, pero estamos viendo, ¿no? Como eh, se ve... ...que hay bastante movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Son exactamente las... van a ser las 11 de la mañana... ...y la ciudadanía pues aprovecha las horas de la, de la mañana... ...para poder ejercer su derecho al voto, ¿no? Hoy el pueblo ecuatoriano elige al nuevo presidente de la República... ...se conocerán los resultados en, posiblemente a las 7, 8 de la noche los resultados oficiales, eso es lo que se espera así que lo que la ciudadanía pues obviamente viene a votar y luego regresa a hacer sus actividades cotidianas eh, como es común, no, solo vienen a votar y regresan a hacer sus actividades, así que este es el movimiento amigos, estamos en la avenida Quito ya casi por el los, por el monumento a los héroes del CENEPA ya como le dicen el redondel de la, de la Venus, le saben decir el redondel de la Venus, cerca estamos aquí donde eh, aquí cerca de esta avenida pues hay dos recintos electorales muy importantes uno de los más grandes que está el colegio Loyalfaro y en breve estaremos llegando al colegio Quevedo este es el movimiento amigos, hasta el momento no se han reportado accidentes eh, el eq 911 no ha, no ha reportado accidentes hasta el momento aquí en estas importantes avenidas pese a que existe gran eh, movimiento vehicular no y vemos no las personas en moto, de dos en carro, de todo un poco, pues no tienen la obligación de salir a votar porque ya saben, ¿no? La multa de 40 dólares en caso de que no voten o de 60 dólares en caso de que no asistan a las a, la, a la juntas receptoras del voto en caso de que eras miembro de las juntas receptoras del voto, ese es esa es la sanción. Así que eh, se esperaba, ¿no? Se esperaba este movimiento ya desde ayer porque en las elecciones pues todos tienen que salir de manera obligada a ejercer el derecho al voto y generalmente en los tiempos pasados, ¿no? estamos en pandemia, en los tiempos pasados donde no había pandemia, la ciudadanía pues venía en, en familia a votar y luego se iba a almorzar a algún, a algún restaurante, tomaba este día como un feriado. ¿no? Por motivo de pandemia parece que han cambiado algunas de las situaciones, y eh, obviamente se recomienda a, este, votar y si en caso no a, tienen libre porque es domingo, ir a su casa. ¿no? Ahí vemos, no este es el panorama amigos, actualmente está prohibido cualquier acto proselitista, cualquier pancarta, cualquier este, actividad propagandística o electoral. Está totalmente prohibido que incentive al votante, es momento del silencio electoral porque la ciudadanía tiene que elegir a sus candidatos. No sé que existen estadísticas eh, de parte del CNE, generalmente analistas también lo comentan, que el 10% de las personas eligen por quién votar recién el día de hoy. Recordemos que había una gran cantidad de indecisos, por tal motivo los candidatos presidenciales un poco cambiaron su discurso en la segunda vuelta, cambiaron sus estrategias de campaña, se inclinaron a otros sectores, por ejemplo al sector de la Serranía, a los habitantes de la Serranía, que fue un sector un poco lastimado por las protestas de octubre y ellos eh, votaron por Yacu Pérez y ese voto fuerte vimos también la problemática del Pachacutit que de alguna manera decidió todo el movimiento y gran parte del sector indígena decidió votar nulo y hemos conversado con algunos algunas personas de aquí de la costa que apoyan esa esa decisión y también han tomado el nulo no el nulo eh, como una opción para elegir al presidente no según la, el código de la democracia en caso de que gane el nulo pues obviamente se tienen que repetir las elecciones, sin embargo nunca se ha visto esto aquí en el Ecuador así que al menos ahora no no se ha visto en el Ecuador, así que amigos eh, meditar bien el voto, elegir, y vemos cómo estamos en el recinto electoral del colegio Quevedo, y vemos cómo llegan los taxis, llegan los buses llegan las personas en, en motocicleta vemos también el comercio aquellos que emplastican las papeletas de votación También se han apostado aquí en los exteriores del de recinto electoral Para poder tener sus ganancias no Eso es lo que más se tiene Son 668 mil electores a nivel de la provincia Y Quevedo es el cantón que tiene mayor electorado de Más de 150 mil electorados Más que Baboyo. Y vemos, ¿no? Eh, Babahoyo tiene 131 electorados, electorado, 131 personas habilitadas para votar, empadronadas. Así que Quevedo pues contiene la mayor población de electorados. Así que es un cantón muy importante, ¿no? Los Ríos también, una provincia muy importante para elegir al el presidente de la República. Así que por tal motivo, pues las miradas de, de los candidatos presidenciales, han realizado sus visitas anteriormente y han conversado con algunos sectores. Este es el movimiento, amigos, estamos en la medida Quito por eh, la Casa Judicial. Recordemos que aquí se está realizando una obra municipal, un paso deprimido y por alguna razón, eh, bueno, no siempre se ve, por esta razón, no siempre se ve que existe eh, un poco de tráfico por esta zona, ya que eh, se está haciendo este trabajo y un poco ya no se puede circunvalar en esta zona, sino que tienes que ir largo hacia la avenida Walter Andrade, ¿no? Tienes que seguir largo hacia la avenida Walter Andrade y ya no puedes girar porque está haciéndose aquí un, un paso deprimido y por tal motivo este, cerraron el el redondel, ¿no? tienen que ir largo, así que las personas que vienen a ejercer el voto por esta zona tomar muy en cuenta el movimiento vehicular en caso de que desean no demorar eh, tienen actividades que hacer, llegar en bus o tomar un taxi así que tomar muy en cuenta este tema amigos, este es el panorama actual sabemos que las elecciones mueven mucho a la gente, mueven mucho el comercio y ya vimos no en horas de la mañana eh, algunos recintos empezaron puntuales otros empezaron un poco tarde porque las, los miembros de las juntas de, de receptoras del voto no llegaron a tiempo y eso un poco dificultó en, en algunos recintos electorales que se abrieran las votaciones a las 7 de la mañana no sin embargo eh, se han tomado medidas y esperan que todo surja con normalidad el día de hoy a las 7 a las 5 de la tarde amigos 17 horas tienen oportunidad los ciudadanos para ir a votar después de las 5 de la tarde si estás haciendo fila te van a dar un documento de que de presentación de que estuviste presente así que amigos mejor llegar temprano en caso de que tengas que trabajar y trabajas hasta las 5 de la tarde Llegas temprano y pide permiso unos 10 minutos, que no te toma mucho votar uno o dos minutos y evita la multa de 40 dólares. Ya estamos aquí por la avenida San Rafael por el... El, la terminal terrestre de Quevedo hace un momento estuvimos allí también visitando la terminal, está compla, completamente repleta de reventar, las personas han venido eh, de otros lugares, personas que viven en Quito, pero que aquí es, les toca votar en Quevedo, pues han viajado a Quevedo y a, se han, han venido a votar y ahora a vuelta se van a tener que regresar para seguir con sus actividades laborales así que es el panorama amigos, en la terminal terrestre de Quevedo, vamos a ingresar un momento aquí vemos, estamos en la avenida San Rafael Vemos como la gran cantidad de vehículos está saliendo en, desde la terminal terrestre ¿no? Vemos taxistas, vemos vehículos particulares, eh, buses interprovinciales, de todo eh, Un poco amigos, personas con maletas que llegan Personas con maletas que ya se van, ya cumplieron su derecho, ya sufragaron Y se retiran a sus casas, ¿no? En, como dije hace un momento... Eh, está repleto el terminal, nosotros ingresamos hace unos, hace una media hora y personas que generalmente se dirijan a Manaví, a Quito, a Guayaquil son eh, los, este, los destinos más demandados ¿no? personas que viven en otro lado este, por temas laborales y les toca venir a votar en su ciudad natal, en este caso Quevedo porque no pudieron cambiar el, el recinto electoral a tiempo, ¿no amigos? Este es el panorama actualmente, así que estamos en votaciones 11 de abril del 2021, donde el pueblo ecuatoriano elige al nuevo gobierno, el binomio ganador, será posesionado el 24 de mayo y estará en el cargo hasta el 20, 2025, así que amigos muy en cuenta el voto, no cuatro años estará el nuevo gobierno, decisiones muy importantes se debe tomar, aquí estamos ya en el hospital Elíes, eh, sabemos ya por fuentes de autoridades sanitarias que Elíes está repleto, muchas personas han, eh, las elecciones han pasado en segundo plano porque tienen a sus familiares aquí en el IES, internados, sin oxígenos, eh, sin camas, y se encuentran no esperando a sus familiares que están enfermos de COVID-19 y por eso se espera que haya eh, un, un tanto un punto más de inasistencia, de, de ausentismo, ¿no? El, el, en la primera vuelta hubo el 13% de ausentismo aquí en Los Ríos y según el CNE, la delegación de Los Ríos se espera que haya un, un porcentaje más debido a que a que tienen que bueno, no tienen que eh, hay muchas personas contagiadas, ¿no? en una semana, en esta última semana, Los Ríos registró 228 contagios más, o sea, 18, 20, 228 personas más se contagiaron en Los Ríos en solo una semana, entonces esas 228 personas en Los Ríos eh, no van a sufragar en este caso no. Pero se sabe que hay más personas contagiadas Que no han sido registradas Personas que todavía no han vencido la enfermedad Personas que se encuentran en los hospitales saturados Personas que lamentablemente por el virus Han fallecido, especialmente adultos mayores Y lo que se ve ¿no? en redes sociales que amigos, familiares de amigos fallecen debido a este virus. Así que amigos, eh, se espera un porcentaje más de ausentismo en la segunda vuelta. Igual tenemos que esperar, son todas eh, este, lo que se espera, ¿no? Lo que se tiene previsto, un pronóstico de parte del CNE. Sin embargo, hay que esperar los resultados oficiales ya cuando estén una, una vez todas las actas escrutadas y... Eh, y se conozcan los resultados no, en caso de que gane Andrés Arauz o eh, eh, Guillermo Lazo ¿no? así es amigos, esa es la información esa es la información aquí nos llega información de parte del Ministerio de Salud Pública de parte de la vocería todos los abuelitos vacunados el 22 de marzo todos los abuelitos vacunados el 22 de marzo recibirán sus segundas dosis el 15 de abril. El jueves 15 de abril, es decir, ya esta semana que viene, el jueves 15 de abril, estamos 11, lunes, eh, martes, miércoles, miércoles, jueves 15 de abril, no, jueves, <risa> jueves 15 de abril, perdón, jueves 15 de abril estarían ya vacunándose los abuelitos, las personas adultas mayores que... Eh, se vacunaron el 22 de marzo, así que muy atentos eh, los hijos, los nietos, los sobrinos que hayan eh, este, acompañado a sus abuelitos a vacunarse el 22 de marzo pasado, el jueves 15 de abril les toca su segunda dosis y los puntos de vacunación serán eh, el polideportivo de la UTQ, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el polideportivo del cantón Mocache, la unidad educativa Velázquez Barra en Buenafé, la unidad educativa Víctor Manuel Rendón en el cantón Valencia. Son esos puntos de vacunación para los abuelitos que se vacunaron el 22 de marzo pasado. Recibirán su segunda dosis en estos puntos. No eh, les tocaba el 12, pero eh, lastimosamente se va a posponer hasta el 15. de de abril así es amigos internautas repito nuevamente los abuelitos que recibieron la vacuna el 22 de marzo pasado la primera dosis tienen que recibir una segunda dosis y se va a realizar el jueves 15 de abril este jueves 15 de abril tienen que visitar Cualquiera de los puntos de vacunación, Polideportivo de la UTQ, el Polideportivo del Cantón Mocache, la Unidad Educativa Velasco Ibarra de Buena Fe, la Unidad Educativa Manuel Rendón del Cantón Valencia. Son los puntos de vacunación para los abuelitos que tienen que recibir la segunda dosis. Así es, ahí está la información desde el Ministerio de Salud Pública. Amigos internautas, para todos ustedes estén atentos, eh, se están dando... Eh, la vacunación a las personas adultas mayores, estamos en la fase 1 sabemos que llegaron más dosis de una farmacéutica china aquí a Ecuador y este a este se espera no esta semana también que lleguen otras dosis, así que el nuevo gobierno también va a tener que gestionar mucho el tema de las vacunas que va a ser eh, una de las situaciones que tiene que gestionar primordialmente porque eh, obviamente Obviamente, eh, este es un tema muy importante, ¿no? Sin salud no puede haber educación, no puede haber absolutamente nada, amigos, eh, ni seguridad. Así que, muy importante el tema de salud, educación y seguridad, que son los ejes que van a tener que eh, luchar este nuevo gobierno. En caso de que sea Andrés Arauz o Guillermo Lazo, eh, tienen que, de alguna manera, este trabajar, ¿no? Para mejorar especialmente en los aspectos de salud que estamos ahora en la walter andrade en la avenida walter andrade y este es el movimiento amigos los taxistas se ven no también han hecho eh, bueno no bastante movimiento les ha ido podría decirse un beneficioso este, estas elecciones para muchos sectores porque les genera economía especialmente al gremio taxista al gremio del comercio de de los alrededores de los recintos como vimos y a los se esperan ¿no? a, los, a los buses también, personas que no tengan vehículos, sin embargo se ha visto que bastantes personas han salido con sus vehículos particulares a su esa es la información amigos hasta el momento eh, hasta el momento el día de hoy domingo 11 de abril donde la ciudadanía está ejerciendo su derecho al voto no ahí vemos la gran cantidad de vehículos, la fila de vehículos, Cuidado. la fila de vehículos, así que tener muy en cuenta amigos, eh, conducir a la defensiva, conducir a la defensiva por la gran cantidad de vehículos que hay en las calles en el día de hoy, si estás en moto, recuerden que las motos son uno de los vehículos donde más ocurren accidentes, así que conducir con precaución en caso de que estés en motocicleta y vayas a sufragar conducir con mucha precaución y, y sobre todo, ¿no? Conducir, eh, respetar las leyes de tránsito, respetar a los agentes de tránsito y eh, que se pueda vivir esta fiesta democrática en paz, ¿no? Que no exista ningún tipo de inconvenientes, amigos, el día de hoy y que todo surja con total normalidad, ¿no? Eh, el país se mueve ahorita totalmente, el país se está moviendo por el tema de las elecciones, las vías estatales también han de estar eh, de igual manera, ¿no? Con mucho movimiento vehicular porque eh, personas viajan, vienen por votar, vienen a votar a su ciudad natal, regresan y vimos, ¿no? En la terminal terrestre tiene mucho trabajo el día de hoy. Así que amigos, las recomendaciones en caso de que tengas vehículo, ya sea una moto o un carro, conducir a la defensiva con mucha precaución... ...y evitar los accidentes de tránsito, ¿no? Mucho cuidado porque él anda rápido... ...y luego pues a la final no llegues... ...no llegas al recinto electoral... ...así que es mejor llegar... Eh, ...y ya saben, ¿no? Pagar la multa es mucho mejor que estar sin vida, ¿no? Entonces mejor conducir con cuidado, amigos... Eh, ...conducir con mucho cuidado porque el día de hoy... ...se está moviendo todo el Ecuador por el tema de las elecciones Gracias a todos nuestros amigos seguidores del día, muchas gracias que están conectados, hacemos un monitoreo en la ciudad, amigos ustedes que nos ven a través de nuestra plataforma eh, ayudamos también ¿no? para que puedan tomar decisiones planificar su agenda eh, de movimiento que tenemos y estamos con un monitoreo en este momento, Bien, eh, gracias a a Luis, eh, a Luis que nos dice buen trabajo del día, me estoy informando desde el día en especial para mi país, Ecuador él se encuentra en Estados Unidos, gracias sí, a todos nuestros hermanos migrantes que en su momento estaban acá y ven eh, en las calles, ¿no? con sus vehículos sin duda hay nostalgia, nostalgia cuando vemos las calles y que acá fue pues, su tierra, la tierra que lo vio crecer, no su ciudad eh, sin duda, pues esto trae muchas emociones y por buscar mejores conquistas mejores oportunidades han tenido que salir del país y nos ven nos ven a través de la tecnologías gracias a todos nuestros hermanos migrantes que están en algún lugar en algún lugar de Estados Unidos un lugar de España un lugar de, de Italia que generalmente son los países donde más están también Inglaterra tenemos muchos seguidores en el Reino Unido gracias a nuestros hermanos que se encuentran en México en en Panamá también, muchas gracias que nos siguen. En Perú, en Colombia, hermanos migrantes también, gracias. Estamos en la ciudad de Quevedo haciendo el monitoreo a esta hora, amigos. Recorriendo también la provincia de Los Ríos con todo nuestro equipo periodístico. Eh, pasido, ¿no? Llevando las incidencias, siempre aportando a la comunidad, aportando a la sociedad con contenido eh, verificado, con contenido noticioso que puede ayudar a su comunidad ¿no? eso es lo más importante hacemos nuestro aporte informativo de forma gratuita le llega pues, eh, el contenido ¿no? a todos ustedes con solo estar suscrito en nuestro canal ahí hay una campanita eh, los invitamos a compartir nuestra señal en vivo eh, hay una campanita suscríbase para cuando al día emita nuevas alertas informativas usted puede estar conectado y pueda saber lo que estamos informando momento sabemos que la noticia es al, al instante la noticia se mueve cada momento eh, hay muchos sucesos pero siempre hay un medio alternativo que es diario .es que está llevando llevando las incidencias de este proceso electoral en el ecuador no acá donde nacemos donde crecimos hace casi nueve años este primero de junio estamos celebrando nuestro noveno aniversario nueve años informando el primer diario digital de la provincia de Los Ríos para todos ustedes... Eh, ...queridos hermanos riosenses que hacemos nuestra base en la provincia de Los Ríos... ...con oficinas en Babahoyo, oficinas en, en Quevedo... ...y tenemos también un grupo de reporteros profesionales... ...esparcidos en diferentes puntos de la provincia de Los Ríos... ...llevando a cada momento, también contamos con nuestros corresponsales... ...en el cantón El Empalme, provincia del Guayas... Lo importante es que ustedes se mantengan informados por, no, por nuestros canales informativos. Estamos ingresando al Guayacán también, este sector que en los últimos eh, tiempos ha tomado también presencia, ¿no? Eh, a, está haciendo, pues, un. Se construyó acá un parque de la familia y esto ha traído, pues, el, el tema comercial. Eh, en el tema, Erika, si, ¿cómo está el tema? Eh, había una disposición que era eh, hasta anoche, ¿no? 10 eh, se cerraban los establecimientos, pero los conocimos por los orden de, de los mismos comerciantes que eh, los señores municipales no se habían acercado ya de hace dos noches, según el monitoreo que hicimos anoche, y bueno, un poco más pudieron trabajar los establecimientos nocturnos. Hoy eh, estamos libres, no hay ningún tipo de restricción, hay libre movilidad. Eh, por el tema de las elecciones estamos totalmente. Abierto todos los establecimientos, y este es el panorama que tenemos en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Igualmente en Babahoyo se había tomado la decisión hasta el 11, o sea, hasta el sábado, eh, hasta ayer, era la decisión en Babahoyo también de cerrar los establecimientos a las 18 horas. Y el tema de la movilidad también era hasta las 20 horas. Esta es la información, amigos, eh, que tenemos para todos ustedes a través de la señal de. Diarioaldía.com.es que hace su base en la provincia de Los Ríos, con oficinas en la capital riocense en Babahoyo, y también su otra oficina en la ciudad de Quevedo, capital económica de la noble eh, progresista ¿no? provincia de Los Ríos, que nos trae siempre muchas novedades y que nosotros emitimos ¿no? el medio que hace noticias a través de las redes sociales y a través de nuestro portal web, a través de nuestro sitio web. Bueno, acá en el, en el Guayacán también, aquí vemos, hay un recinto en el Colegio Guayacán, hay un recinto, está cerrado el paso, vehicular, no podemos acercarnos, pero aquí también a nuestra derecha hay un recinto electoral, como donde funciona la unidad educativa, el Guayacán. Eh, por eso vemos movimiento, aquí también hay otro recinto, ahí vemos... Eh, la Policía Nacional está resguardando, cuidando el sector en este establecimiento educativo donde también eh, sufragan, ¿no? pero con muy poca eh, participación. ¿no? En el Colegio Quevedo, eh, en la unidad educativa Eloy Alfaro, igualmente en el Colegio Nicolás eh, son los establecimientos donde hay un mayor número de concentración de votantes como también de eh, de comerciantes, ¿no? aprovechando la oportunidad y la presencia de más gente amigos, internautas eh, nosotros vamos a terminar ya con esta, esta transmisión que hacemos para todos ustedes a través de nuestra unidad móvil, para conocer de fondo un poco con más detalles los, eh, lo que está sucediendo en la ciudad de Quevedo igualmente tenemos reporte de todo el país eh, a través de nuestras plataformas, usted puede seguirnos y mantenerse conectado Hoy, no, te, no, no, no deje de sintonizarnos, hoy después de las 8 de la noche, luego del de discurso del nuevo presidente que será electo ¿no? por nosotros, estaremos llevando temas de análisis a partir de las 21 horas. En la entrevista de la noche estaremos analizando de cuál gobierno será el ganador, qué, qué nos depara el, el, el destino, cuál es la propuesta, cuáles serán los cambios que se vienen, ...una vez que tengamos el nuevo presidente de la República. Así que nos vamos de largo, amigos, estamos de largo aquí. Una jornada completa, estaremos informando completamente para todos ustedes... todas las incidencias de lo que ocurra en la provincia de Los Ríos. También Ecuador, en Ecuador ya en Europa, en Estados Unidos se cerró ya la votación. Esto concerniente al tema pues que hay mesas en el exterior... Eh, por el tema propio de nuestros migrantes que votan en Estados Unidos, en México en Europa eh, se sufraga, ya se ha terminado este tema de la, del sufragio ya pues que nos, nos, nos gana el tiempo de la propia el uso horario, amigos creo que vamos a terminar vamos a hacer un corte, gracias por estar conectado, hoy está siendo un, un, una temperatura bastante alta, tenemos eh, 33, 34 grados centígrados marca nuestro termómetro. Así que protégese, lleve agua consigo, eh, hidrátese. Eh, recuerde que el sol, pues no nos, eh, nos sofoca eh, y, y, bueno, no se exponga tampoco tanto tiempo con eh, los rayos solares, amigos. 34 grados centígrados en este momento marca nuestro termómetro y, y esto es caluroso. No vamos a tener una jornada bastante calurosa y debemos prepararnos mucha agua hidrátese amigos eh, son las 11 horas con 18 minutos a esta hora 11 horas con 18 minutos aparentemente todo marcha con normalidad todo marcha con tranquilidad como ustedes pueden ver en este momento que hacemos el monit monitoreo en, en vivo no en directo desde las principales calles de la ciudad de quevedo recorriendo los recintos electorales ...donde hacemos base para emitir estas comunicaciones... ...para todos ustedes... ...amigos, tenemos ya... Nos, ...nos quedan cerca del mediodía... ...estamos llegando... ...una, dos, tres, cuatro, cinco... ...cinco horas... ...cinco horas y bueno... ...y 40 minutos... ...estamos en la cuenta regresiva... ...y se nos termina este momento... ...de tener la oportunidad de elegir... ...a los... ...las mejores opciones... ...entre dos candidatos, Guillermo Lazo... ...Andrés Arau, Andrés Arau o Guillermo Lazo... ...que son los dos finalistas en este balotaje final... ...que eh, nosotros hoy acudimos a las urnas a elegir a los mejores... ...y seguro el CNE después de las 19 horas anunciado... ...ya tener información importante de revelar... ...de quienes ya estarían ganando esta segunda vuelta y quién sería el nuevo presidente de la República del Ecuador. Recordemos que el 14 de mayo se posesionan o se integra la nueva Asamblea Nacional, la misma que será de forma presencial. Los más votados estarán dirigiendo la Asamblea eh, Pachacute, eh, también UNES, eh, son los que tienen la mayoría en este momento, y, izquier y la izquierda ¿no? democrática son los que tienen la mayoría de las curules. Ellos estarán dirigiéndose, integrándose y donde estará el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Se están haciendo acuerdos de quién será el nuevo presidente de la Asamblea, la misma que será, se estará instalando, creando, formalizándose el próximo 14 de mayo. Hoy que estamos 11, estamos a menos, bueno, un mes, un mes y dos días, tres días podemos decir, podríamos decir, sí, un mes y tres días para que se posesione la nueva asamblea nacional que está integrada con una mayoría, ¿no?, de la lista 125 15 unes los pachacuti y también izquierda democrática. Bueno, seguido allí, de creo eh, que tienen también sus y algunas minorías que se maneja pues bastante y vamos a ver esta minoría a dónde se alinea. Amigos, seguidores al día esta es la información y claro, el 24 de mayo será la posesión ...del nuevo presidente de la República... ...una semana después... ...se estará posesionando... ...el nuevo presidente de la República... ...respectivamente con su vicepresidente... ...esta es la información... ...para todos ustedes... ...amigos que estén... ...que están conectados en nuestra señal... ...vamos a ver si cruzamos... ...pasamos por el centro de la ciudad de Quevedo... ...ya en estos minutos finales... ...que nos vamos... ...nos vamos a otro punto... ...a otro punto para llevar en vivo... La noticia para todos ustedes. Vamos a ver cómo está el movimiento en el centro de la ciudad de Quevedo. Gracias, muchas gracias a quienes comparten. Gracias a quienes comparten esta eh, transmisión en vivo. Nos hace felices nos quienes comparten nuestra señal para que el mensaje llegue a más personas. En este monitoreo que hacemos en el centro de la ciudad de Quevedo, muchas gracias a quienes han compartido, quienes tienen... El poder en sus manos Usted tiene el poder en este momento La acción de poder compartir nuestra señal en vivo El esfuerzo que hacemos eh, Cómo nos exponemos Igualmente por compartir información Relevante para todos ustedes Amigos internautas Y desde la comodidad ¿no? De su casa eh, Con su teléfono en mano, Tal vez este con su iPad Está observando cómo está la ciudad de Quevedo Y así está la ciudad de Quevedo amigos nosotros te lo mostramos en vivo recorriendo las principales calles para que tomes decisión y puedas planificar después del al almuerzo. Seguro en tu casa están reunidos, están preparando el almuerzo ahora y en pocos minutos pues se eh, reunirán con tu familia y podrían salir a cumplir con el sufragio según la mesa que corresponda, la junta electoral que les toque, ¿no? Eh, compañera Erika mencionaba algo interesante, ¿no? Eh, por general, ¿no? cuando usted salía de casa eh, a sufragar, tenía por costumbre irse a un restaurante a, a servirse, ¿no? almorzar. Sin embargo, ahora hay mucho temor de reunirse en lugares públicos y la gente se va directamente a su casa. Allí algo hay preparado y evitan pues, tener eh, o estar en aglomerados. Al frente tenemos también la Escuela América, eh, hay otro recinto electoral, el movimiento que vemos a esta hora gracias a todos nuestros amigos que están conectados muchas gracias estamos ya en el centro para ingresar en la en la avenida bolívar la cte está en algunos puntos no? en algunos puntos la cte está en algunos puntos también dando el tema de la eh, del tema de la seguridad vial, ustedes pueden ver cómo están los buses, miren allí vemos 1, 2, 3 4, 5 buses ellos están eh, con buen pasaje hoy día, buen pasaje la gente se está movilizando ellos dan la vuelta y tienen hoy hoy ha sido su día no. igualmente como los taxis generalmente los taxis están al momento totalmente llenos usted puede ver el movimiento a esta hora este es el movimiento Mucha gente en la escuela américa hay mucha escuela gente Quito, eh, la en la escuela Quito, sí, en la escuela Quito dos hay dos recintos electorales y está completamente eh, con muchos movimientos llenos porque aquí sufragan ¿no? toda la gente del centro de la ciudad de Quevedo y sus alrededores parroquia Loyalfaro, el centro de la ciudad, eh, que generalmente vienen hasta acá y vemos el panorama. Así es Guido, este es el panorama actualmente en las elecciones del 11 de abril Hoy domingo, donde el pueblo ecuatoriano, los 668 mil electores de la provincia de Los Ríos Tienen que elegir al nuevo presidente, ¿no? Una población importante para el Ecuador Y aquí vemos, ¿no? Eh, estamos en el recinto electoral electoral el, bueno no la escuela Manuel J Calle que es un recinto electoral así que recordarles a la ciudadanía que eh, los cambios el mismo recinto que te tocó en la primera vuelta te va a tocar te toca en la segunda así que eh, no hay ninguna preocupación no ha habido ningún cambio a excepción en la parroquia Caracol de Babahoyo que hubo un cambio del recinto electoral por motivo de las lluvias no aquí vemos no han colocado conos en un carril, eh, porque se ha cerrado, ¿no? Para que la ciudadanía pueda hacer filas y evitar aglomeraciones dentro del establecimiento. Entonces, vemos que, eh, a comparación de la vez pasada, ¿no? Primera vuelta, que era algo nuevo para el Ecuador, hubo bastante gente a esta hora, bastante aglomeración, más la, más los vehículos, los buses. Eh, había un caos total en los exteriores de, de este establecimiento, ¿no? Manuel J. Calle, pero ya vimos que se han tomado medidas en esta segunda vuelta para evitar todos estos inconvenientes y obviamente evitar los contagios de COVID-19 que es lo que más preocupa a la población que va y sale a las elecciones que existan contagiados y que dentro de unos 15 días pues nuevamente estemos pasando con la situación de los hospitales saturados, ¿no? Este es el movimiento amigos en la calle Bolívar del centro de Quevedo se ve también como el comercio se ha hecho presente en los exteriores de los recintos y eh, como también el movimiento vehicular no se ve especialmente en los alrededores de los recintos de los establecimientos que, que son utilizados como recintos se ve bastante movimiento sin embargo en otras calles pues el flujo vehicular está totalmente normal así que amigos así que amigos internautas este es el movimiento y ya están avisados, ¿no? Salir con tiempo a ejercer su derecho al voto eh, para evitar las multas de 40 dólares. Recordemos que el registro civil de Quevedo también está repleto, está a reventar. No se sabe cuántas cédulas estarían por entregarse hoy pero hay problemáticas allá, se conocen de antemano, así que amigos en caso de, de haberse extraviado la cédula lo más recomendable es evitar total eh, cualquier tipo de aglomeración y quedarse en casa no y obviamente eh, lastimosamente pagar la multa y son cosas que pasan lastimosamente son cosas que pasan, pero recordamos que el registro civil está totalmente repleto de personas, no no avanza la fila, hay personas que llevan dormidas, eh, eh, llevan allí desde el viernes y no han podido avanzar, según ellos comentan, han dormido, han comido en ese sitio, lastimosamente eh, recién ingresaban después de varias horas, eh, se, se, se prevé no que no existan muchos eh, muchos eh, este, oficinistas laborando en el registro civil. Así que, amigos, la recomendación sobre todo, ¿no? Quedarse en casa, quedarse en casa que eh, y cuidar de la salud, que es lo más importante, cuidar de la salud, porque recordemos que vencer el COVID no cuesta solo 40 dólares, cuesta. Mil este, cientos de dólares no A muchas personas les cuesta más Incluso si contagias a un adulto mayor A tu abuelita, a tu papá En este caso se conoce que no hay camas en los hospitales No hay oxígeno Las personas eh, para recargar un, un tanque de oxígeno Les cuesta 60, 65 dólares Así que amigos eh, ...es la situación y es la realidad que se vive en estos momentos... ...así que mil veces quedarse en casa, eh, no salir, eh, en este caso se veía ¿no? en las elecciones pasadas... ...donde no estábamos con COVID, encima se veía ¿no? como las personas eh, tomaban este día como un feriado... ...tenían a votar y se iban de paseo, se iban al río se iban a, a reunir en familia, a esperar los resultados en familia, se, se veía que iban al chifa, a los restaurantes, a comer todos juntos, ¿no? Era un día democrático, un día de fiesta, un día de cambio, eh, un día de mejores oportunidades, mejores esperanzas. Entonces, eh, todo esto, la pandemia lo opacó, lo ¿no? Quedó en un segundo lugar y lo más recomendable, lo que recomiendan las autoridades sanitarias es venir a votar sin ningún familiar, sin ningún niño, sin ningún menor de edad, venir tú solo con tu mascarilla, alcohol, lapicero y cédula y regresar a casa amigos internautas, en caso de que no tengas que trabajar hoy lo más recomendable es regresar a casa y quedarte en casa eh, este, esperando no los resultados, vamos a estar nosotros como al .com vamos a estar nosotros monitoreando todo lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, tanto de Quevedo como en Quito para conocer y dar a conocer los resultados amigos internautas a cada uno de ustedes a tiempo, vamos a tener un analista político también cerca de las 8 de la noche para que nos comente, ¿no? ¿Qué le espera al Ecuador? Y en caso de que ya se conozca cuál será el presidente, ¿Qué le espera al Ecuador? Recordemos que son dos ideologías muy contrarias, la izquierda y la derecha que están compitiendo, así que cualquiera de estas ideologías y con los pasados que hemos conocido nosotros, eh, depende ¿no? cómo vendría el Ecuador en estos cuatro años, así que por cuatro próximos años. Así que el, la entrevista a las 8 de la noche, amigos, a través de aldia.com, este mismo Facebook al día al es Y también nuestro canal de Youtube al día noticias Activen la campanita de suscribirse Y también eh, este, Activen la campana de eh, Suscribirse en la plataforma Web para que le lleguen todas las noticias A tiempo de lo que ocurre aquí En el Cantón Quevedo, en la provincia De Los Ríos, así es amigos, estamos ya En la avenida Guayaquil De la parroquia San Camilo eh, este es el panorama amigos, eh, para ustedes, eh, tomar mucha precaución, existe tráfico masivo, flujo vehicular, eh, cerca de los recintos, estamos aquí cerca de dos recintos también, Nicolás y también la unidad popular, así que amigos, muy en cuenta ese tema, ¿no? Este es el panorama y nos vemos en una próxima transmisión. <música>